Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, vamos avanzando, seguimos avanzando. Ya nos quedan pocas, eh, eh, pocos días con mitología de los planetas. Eh, hoy nos toca un planeta súper especial, Saturno. Así como ayer vimos a Júpiter. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije hay dos planetas que se llaman planetas fronterizos? Están los planetas internos, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Están los externos, o sea los más alejados de la Tierra, Urano, Neptuno y Plutón. Y hay dos planetas que se consideran fronterizos, que son Júpiter y Saturno, porque gracias a la órbita que ellos llevan es que nos protegen a nosotros, a los habitantes de la tierra de un colapso bueno, ahí tenemos a Saturno, después de Júpiter viene Saturno en el sistema solar y, y Saturno tiene una mitología muy especial eh, igual que la de Júpiter también que te conté ayer Así que a lo mejor hoy, en el video de hoy se hace un poquitito más largo Pero tampoco mucho más Vamos directamente a la mitología Resulta ser que Saturno era el padre de todos los dioses Saturno estaba casado con Gea, la Tierra Y Saturno en la mitología griega es Cronos, es el dios del tiempo eh, de ahí viene la palabra cronómetro y, eh, y así como Júpiter está considerado el gran benéfico porque es expansivo y todo lo que toca lo convierte en algo maravilloso Saturno está considerado el gran maléfico pero no porque sea malo en sí sino porque es la imagen del viejo sabio es el, el arquetipo, perdón, no la imagen Es la, el arquetipo del viejo sabio Y es el maestro Pero es el maestro Zen El que te enseña Haciendo que te esfuerces ¿Sí? Entonces las pruebas de Saturno son muy especiales Bueno, Saturno Que estaba casado con Gea eh, La Tierra eh, Es el padre de todos los dioses entonces cada vez que tenía un hijo Gea él se lo pedía y se lo comía y entonces con eso él manejaba el tiempo una manera de estar siempre eh, joven y, y entonces un día se cansa Gea de no poder criar un hijo y crea con toda su alma crear un hijo. Entonces agarra y decide. Que, que argentinismo el de agarra, ¿no? Entonces decide, eh, para hacerlo más internacional, perdón, eh, decide ella eh, tomar una piedra, envolverla y darle de comer la piedra, como que era el hijo. Y al hijo guardarlo. Y esconderlo en una caverna eh, junto a una cabra eh, y, y a unas eh, sirvientas eh, para que lo ayudaran a criarse y entonces ese hijo era Júpiter y Júpiter se cría a leche de cabra y entonces se hace muy fuerte y muy grandote y cuando crece va y se enfrenta a su padre Por eso esta mitología va, está tan entrelazada Va y se enfrenta a su padre Que era hasta ese momento el dios del Olimpo El rey del Olimpo eh, Y lucha contra el padre Le gana la pelea Le abre el estómago, libera a todos sus hermanos dioses eh, y lo exilia a la tierra Por eso entre otras cosas Saturno es también en la astrología el agricultor eh, Prácticamente lo echa del Olimpo y, y queda Júpiter como rey del Olimpo Dios entre los dioses Bueno espero que te haya gustado esta mitología la de Saturno eh, mañana vamos con la de Urano Así que les mando un abrazo muy grande A todos, a todas, a todes Que tengan un hermoso día Y nos volvemos a encontrar mañana Chao.